Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Oh, otra vez... Último miércoles del mes eh, Bienvenidos a... Creando un juego de rol en vivo Este... Este experimento que estamos llevar a, intentando llevar a cabo En el canal Viene bien hay, hay algo es, Siempre termino este stream con... Pero wow, viene, viene súper interesante el juego que, que se está armando. Hay algo que me está gustando. Y eh, me, como que me esfuerzo a hacer algo diferente a lo que venimos haciendo. Ahí veo que... <ríe> si hacen una se están discutiendo. Eh, y vienen a Luz. <ríe> Bueno, primero gracias por acompañarnos hasta acá eh, Que recién arrancamos, de hecho Voy a tirar los anuncios Y vamos a charlar un poco de lo que pasó la última vez Y cuál es el plan para hoy Bien <coughs> Mañana tenemos como todos los jueves niveles de anuncio a partir de las 7 y media Hay mucha cosa por ahí pasando Arriba de nube solitaria Entre los experimentos de Vines El pasado de Shire, Lo que sea que está haciendo Kaiden Hay muchas cositas ahí en secreto que, eh, Información que todavía no se compartió eh, pero no voy a decir más nada Y además el nuevo rumbo que eh, va a tomar el barco Después de encontrar a los mutantes Vamos a ver hacia dónde va Mañana a las 7 y media El viernes sigue nuestro especial de Guayote de la taberna De manos de Cristecas eh, Estén atentos a nuestras redes porque vamos a ir avisando a quiénes están invitados Y el horario que, eh, Y lo que sea que vayamos a jugar este sábado, siendo el último del mes, Lu está preparando análisis de pelis que se viene. No sé si vieron los videos de los análisis de la peli de Lu, pero están buenísimos. Y este eh, debería ser el nuevo de este mes. El domingo que viene, hay un vi el, perdón, el domingo se viene un video semanal con una review sobre una nueva aventura oficial de D&D. Eh, que seguro ya escucharon mencionar. Eh, ya se van a enterar cuál es. Como siempre, muchas gracias a WJLaser por patrocinar nuestros últimos videos. Ahí vamos a dejar el... Si quieren pasar por su tienda... ¡Sponsor! ¡Pum! Ya. Está ahí en el chat. Pueden ir a su tienda de Instagram. Y si usan el código Tabantureros van a tener un descuento. Pueden comprar de todo. de dados, minis, tableros y más cosas. Voy a abrir acá porque la túnica está... mucho caro. Y... Eh, tal vez no lo sepan algunos, pero somos parte de los embajadores de Wizard of the Coast. Embajadores. Con, eh, no salió. con la iniciativa que están haciendo de eh, publicar los manuales en español ahí eh, están haciendo esto de eh, tener embajadores para promover un grupo de Facebook en particular que está ahí el link en la descripción en el cual pueden encontrar un montón de material de ideas charlas, discusiones, mesas, memes, de todo así que si se quieren sumar, va a estar buenísimo bien, esos son los anuncios de la fecha y vamos a hablar un poco de lo que pasó eh, de lo que venimos haciendo en el, en el stream. Decidimos crear un juego de Road Max, eso ya pasó hace un montón. La última vez. Eh, lo que fuimos haciendo fue elegir alguno de los sistemas que habíamos mencionado. En la sesión 3. Y crearles más o menos un boceto de, lo que, de qué cosa nos gustaría. Así de alguna manera llegamos hasta bocetar una hoja de personaje, que es esta de acá. Vamos a separarla de las demás. Ahí va. Un poquito más. Es esta de acá. Sabemos más o menos cómo funcionan los dados, que me gusta por ahora. Vamos a ver qué va a pasar. Hay un montón más de sistemas que escribimos, que nunca desarrollamos, como ven por acá. Este, este solo anotamos el orden de las cosas. Eh, pero hoy quería hablar de otra cosa que es... Eh, Igual de necesaria en, en los juegos de rol Sobre todo los que, lo que estamos haciendo Que es el setting Para cualquiera que haya seguido este stream eh, la, la, las, las diferentes sesiones que tuvimos Probablemente eh, se habrán encontrado que hablamos mucho del setting En, en, en la sesión 2 eh, Y respondimos unas preguntas Que muchas estaban relacionadas con el setting La idea es que nuestro setting nos tiene que ayudar a eh, Que el juego sea más fluido Y las mecánicas de los jugadores Tienen que desarrollarse con el setting Para, para eh, afirmar todavía más el, al, al mundo en el que están jugando la aventura Entonces Nosotros sabemos que es el setting de Mad Max Pero hay que investigar un poquito Si se fijan en los otros manuales de rol Principalmente en los que son de... Alguna aventura O incluso los libros fuentes De alguno de los De los eh, Por ejemplo Wildmon De los mundos de The Todos tienen una Enorme cantidad de setting Explicándolo Donde no hay Nada más que información eh, Tal vez te cuentan la, Que hay la, la guerra En particular El evento cataclísmico Que eh, Catapultó todo O eh, todo lo que está sembrando Discordia para que haya otro conflicto más grande, etc. Diferentes personas involucradas, cómo es el lugar de cada uno y así. Los libros fuente, eh, Ramnica, Everron, Wildman, tienen mucho de esto. En vez de haber una sola aventura, hay eh, secciones enteras del manual donde te muestran un dibujito del lugar y qué hay ahí. Y eso es un toque de lo que tendríamos que charlar hoy. No, no, el setting en sí ir detalle a detalle porque esta es la parte más aburrida, entre comillas, es crear el mundo Y, eh, como ya vimos en el otro stream, es bastante difícil crear el mundo Por suerte estamos eligiendo algo que ya existe, como es Mad Max Y podemos usar todo lo que hay Estuve investigando el lore de Mad Max y está medio distribuido por todos lados Eh... Entre comillas, el canon oficial serían los cómics y las películas El videojuego no Pero el videojuego tiene mucha mucha información que nos sirve eh, Así que vamos a todo lo que tenemos ¿Por qué videojuego no? Originalmente el videojuego estaba eh, siendo desarrollado por el creador de Mad Max Pero eh, lo sacaron de ese proyecto porque tenía que enfocarse en hacer la película Y estaba tomándose mucho tiempo Así que el juego está levemente basado en cosas reales eh, le Muy, muy levemente basado en eso eh, Se usaron cosas de Josh de Miller Que él dio para que hagan el juego Pero no siguieron toda piedra letra y bueno, no importa Por eso tenemos cómics, que sí tienen información copada y, eh, tenemos eh, las películas, que también tienen un montón de información copada Ahora, el problema es que el juego tiene algo que no tiene nadie más Y es un mapa Que es este mapa de acá <risa> Este mapa de acá, que bueno, ahora está con todas las... Eh, vamos a... Chicar todo esto un poquito más, así se ve mejor Como ven, el mapa es muy grande. Fue enorme el mapa. Ahí está, más o menos. El mapa, este lo saqué de internet, ¿no? El eh, pimiento. Eh, vamos a correrme a mí un poquito de acá. El mapa del juego está buenísimo. Está separado por regiones. Tiene, eh, vamos a hacerle suma acá, por ejemplo, tiene esta parte que es algún lugar importante, eh, tiene caminos marcados, y bueno, y cada punto en el juego es algo. No importa mucho eso, lo de qué es el El tema es que, eh, acá arriba, en esta parte de acá, es el único lugar que realmente eh, sabemos que existe en las películas, que es Gastown. En la última película eh, No van a Gastown Pero gente de ahí eh, Va a pelear en toda esa persecución En el cómic Max, eh, Max sí va a, a Gastown Y pelea ahí adentro Y tiene un ¿Cómo hace? Eh, se mete como en un En un tomo de pelea Pelea contra un tipo eh, Por un motor y lo gana y después aparece toda otra cosa de, de la historia. Eh, entonces, de alguna manera este mapa sirve. Podemos usarlo para desarrollar el juego sin problema. Eh, porque hay otras cosas que, que si juegan el juego las van a encontrar. Por ejemplo, toda esta parte era un basurero, así que es horrible estar acá, hasta se huele asqueroso. Eh, hay poca comida, hay poca agua, hay, hay mucha violencia porque está todo lleno de cerca de Gaston, así que están todos los guardias, está muy custodiado. Pero por ejemplo, mientras más abajo van, más lejos de todo están. Y eh, hay cosas raras. Por ejemplo, en esta parte de acá abajo, no sé si se ve, justo estoy yo. A ver si me corro un poquito. Levanto el uh, Es enorme el mapa. Es un, un mapa estilo de eso de GTA, de mundo gigante. Acá hay algo interesante. Este juego es, es, sucede en un lugar que cerca de Australia, como bien dijeron ahí, eh, donde el mar se secó. Entonces hay partes donde hay barcos que están tipo en las dunas de las arenas. O incluso este sector de acá, este, este lugarcito de acá, a ver si se ve... Ah, no se sé, me ve el mouse. Bien leo. Sí, debería verse el mouse. Ahí está. Este lugar acá, esto que se ve ahí, es una plataforma petrolífera que está en la arena. No es que se construyó ahí, obviamente eh, se secó el mar alrededor. Y esto está interesante. Porque... Se pueden hacer cosas re copadas con esto. Hay como mucho material para hacer algo interesante. Sobre todo para nosotros que... Eh, Vamos simplemente a crear un jueguito, a nuestro gusto No hay... Eh... No tenemos ninguna obligación de nada, así que de hecho podemos reescribir todo lo que hay acá Me tomé la libertad también de investigar un poco el lore del juego Para que ustedes sepan, y encontré que existe esta wiki Que me decepciona un montón Porque por ejemplo viene todo bien acá están algunos personajes del de juego pero después pues encontré lugares dije bueno a ver vamos a ir a los yermos y esta es toda la información que tengo de los yermos es una región de la Granada que aparece en Mad Max el videojuego de 2015 entonces dije bueno vamos a la Granada tal vez esto tenga un poco más de información y esta es toda la información que tengo de la Granada eh, pero me sirvió mucho así que eh, más allá de decir, uh, que bajón Lo bueno es que hay mucho material para inventar eh, en, ah, en el internet de todo esto eh, Salió un juego nuevo eh, Que se llama Posapocalíptica Que es eh, en el sistema de hitos Que no lo leí eh, Y el sistema de hitos no lo tengo muy presente ahora Pero eh, por lo que veo en la tapa Y lo que leí así levemente Es eh, un mundo de supervivencia así Al estilo Mad Max eh, Tal vez, digamos, eh, ese juego ya cumpla todas las funciones que va a ofrecer este, pero ya fue. Eh, siento que sería un buen material para leer y para ver qué hay. Y si les interesan los juegos de hitos si quieren algo así de este estilo, búsquenlo. El manual está en 100% en español. Bueno, antes de avanzar más eh, sobre eso, quería eh, ir un poco por el tema de las películas. Pero no cambia mucho porque va por el argumento y te cuenta quién es quién y qué pasó dónde. Eh, un poco de información sobre cómo se firmó la peli. Y nada más. Entonces, una pena. La wiki, pero bueno. Por suerte tenemos el mapa. La otra que se me ocurrió era ir a buscar todo el material del videojuego que está disponible. Eh, para traducir y qué sé yo. Pero no quería complicármela tanto. Bueno, en realidad quería complicármela acá en el stream Así que ahora que estamos acá ¿Cuál es el plan de hoy? Tenemos nuestro, nuestras pequeñas mecánicas Que no están completas, no están para nada completas Pues Ya, ya, ya hablamos, faltan muchos sistemas que nos gustaría tener que no, no, no tienen nada Pero sabemos cómo funcionan los dados Entonces ¿Qué necesitamos para que haya un setting? Lo mejor que podemos hacer Esto ya lo hablamos en el otro lugar Es que necesitamos un lugar inicial Un lugar donde eh, donde, donde Va a ser nuestra base para escribir No no tiene por qué ser el, el, el punto Fijo del juego, no tiene por qué ser El lugar donde Donde duerme Max todos los días No, para nada eh, Pero sí necesitamos un lugar donde eh, De donde va a surgir las cosas El juego tiene uno solo va, un lugar inicial que es ahí abajo donde estaba el barco ya lo mostré es esta de acá Uf, ahí toda esta sección de acá es el lugar inicial que ahí es donde haces el tutorial, aprendes a jugar el juego está bien pero más adelante te encontrás con este lugar que es la fortaleza de Jit que Jit eh, es un tipo que de hecho a ver si imagino que está la, la foto del muchacho Acá está Jit este es nuestro... Esa, esos pedazos de metal que le ven ahí son pedazos de metal que él se incrustó para, para alguna razón. Este es el líder de... con es, eh, J -E -E T. Este es el líder de eh, la fortaleza esta. Y tiene como muchos problemas porque eh, hay bandidos que le roban la gente que va a buscar recursos. La gente que está ahí se le está muriendo de hambre y él es una, un líder. Un líder que se preocupa por su pueblo. Hay un poco de información sobre el Shit, ahí está. Pero. Eh, volvamos. También tenemos la fortaleza. A ver si, si aparece acá como lugar la fortaleza de Shit. No. <risa> bueno. Ah, esa es la otra cosa La otra cosa que nos da videojuegos son imágenes Muchas, muchas imágenes Animaciones y cosas por el estilo Que eh, podemos usar para robar Nosotros Me, me refiero a robar a, a eh, Inspirarnos eh. Bueno Ahora sí Setting y mecánicas Sabemos que es ese team de Mad Max ¿Qué es lo que nos interesa de este juego? A mí, eh, como ya hablamos, era eh, Autos Locos Vehículos modificados Pero no, no, no debería ir por acá, debería ir volviendo al lugar base La Fortaleza allí me parece un lugar copado eh, Para tener en cuenta Como para decir, vamos a arrancar por acá funciona, ¿no? Bien. Que no, no es la historia, sino, digamos, cómo es el lugar. Sabemos que eh, esto es bien información básica. Clima. Árido, extremo. Es seco y caluroso de día. Es seco y eh, está fresco de noche. Eh, vegetación. Muy poco. Casi nula. Eh, Fauna, eh, eh, eh, en fauna me estoy re refiriendo a no a los animales que hay, sí, es, es lo mismo en este caso, es eh? si no digamos eh, que, que se puede alimentar la gente que sea de algún eh, no vegetal Y en este caso hay eh, bichos, eh, lagartijas y creo que hasta ahí estamos, eso es todo lo que hay Ahora, en el, uno de los streams anteriores Habían mencionado algo interesante Era que eh, depende El terreno donde estés manejando Tu auto va a andar mejor o peor Y me pareció correcto eso De hecho en el juego pasa Y un poco en la peli pasa Que mientras si van por alguna de las autopistas eh, O alguna de las rutas O alguna de las calles eh, Anda mejor el auto Efectivamente Es más fácil andar en arena Que eh, andar en una calle Preparada para autos Así que Esta es otra de las cosas que necesitamos eh, calle Y acá lo que deberíamos poner es algo como Qué cantidad de De terreno firme para que ande el auto tenemos eh, de, y, y artificial Estoy hablando, no, no natural eh, Vamos a decir Vamos a ver el mapa, a ver qué tenemos eh, Hay un Buenos caminos Todo eso que hay ahí son caminitos Vamos a decir que tenemos un eh. Se puede alcanzar Cada rincón De la región En auto No sé si eso es lo, lo correcto Claro, sería un porcentaje del trayecto apropiado Cada Exacto eh. Exactamente a eso me refiero bien entonces eh, otro terreno y esta parte era medio montañosa la, de, la de sheet montañosa o sea que el auto andar suelo rocoso y arenoso me gusta suelo rocoso y arenoso bien Bien, de poco se va armando, ¿eh? ¿Y qué más tenemos? Recursos. No recuerdo qué había acá en el, en el juego. Pero es, ahí lo está diciendo. Arena en petrolada. Petróleo sería un gran recurso. Gastown tiene, tiene petróleo, por ejemplo. Y puede hacer nafta. ¿Qué pueden hacer estas personas acá? Eh... No estoy seguro, pero podemos inventarlo nosotros Por ejemplo En eh, En la primer peli había mucha civilización Así que medio que no cuenta Pero uno de los recursos que había era que Había un gran chatarrero en, Ahí y podías, digamos Comprarte partes Eso puede ser un buen recurso eh, Tipo un cementerio de autos eh, algo por el estilo Minería, minería puede ser Minería eh, En la segunda Había, sí, un pueblo con eh, que te, Se había construido un pueblo alrededor de eh, Una de las cosas que saca petróleo eh, Que no sé cómo se llama eh, En la tercera Tenían chanchos, tenían carnes Cosas por el estilo eh, y en la cuarta tenían agua Por ejemplo Así que no hace falta tener gran variedad de recursos En realidad, o sea, si hace falta para cualquier otra civilización Acá con uno o dos de estamos digamos, eh, Porque es lo que el cuerpo Lo que el, el, el, la gente va a agarrar Y con eso va a comerciar con otras Así que vamos a decir minería Por decir algo, después vemos Tal vez es carbón, tal vez es eh, algún metal eh, Cosas por el estilo Bien, esa es una buena pregunta Metano El problema de Todas estas cosas De tener un recurso Como por ejemplo Gas natural o metano eh, Es que tenés que tener Las maquinarias para Extraerlo Guardarlo Y después usarlo La fortaleza de Esta de shit No tiene realmente nada <ríe> eh, Está bastante pobre Pero un lugar como Gaston Tal vez tendría eh, Las posibilidades de hacerlo Así que vamos a decir Recurso minería Por decir algo Después lo vemos Eh... Entonces, eh, clima, vegetación, fauna, calles, otro terreno, recursos. Bien. Peligros. ¿Qué es lo más común que hay acá que te puede que te puede matar? Y esto eh, tenemos una gran variedad. Eh, generalmente eh, son las personas matándose a otras personas, así que... Eh, bandidos o saqueadores, por decir algo. Eh, siguiendo con la línea de personas. Eh, grupos de otras regiones No eh, Claro que sí eh, El gusano de arena eh, Terremoto, ¿por qué no? Terremotos eh, ¿Qué puede pasar? Tormentas de arena Dijimos que eh, estamos en un lugar montañoso En esta parte de acá, como ven en amarillo Es más desértica y, y mientras más acabas También hay más desierto Entonces hay como eh, Para usarlo. Para usarlo de parte de los desiertos Pero vamos a ir a, Hay muchos, muchos más peligros ¿No? Eh, derrumbes ah, En realidad no quería decir derrumbes no quería decir derrumbe no tiene sentido eh, Derrumbes eh, Me gusta más derrumbe Suena más peligroso No sé por qué. Eh, eh, ¿Cómo se llama lo que está diciendo Luciana? Una no, avalancha, me saco. No De tierra. Pero no, me, no sé si sé el término. Bueno. Va a haber otros peligros. Ahora. Eh, a lo eh, Sigan tirando peligros porque necesitamos más. Eh... Algo interesante que hace el juego, que me gustó, es que... Eh, ¿Ven este, este simbolito? Que es una mano con agua, que, con una gotita de agua. Eso quiere decir, si no me equivoco, es que ahí hay gente que eh, está pidiendo agua. Y el juego tiene un sistema de... Eh, ¿Cómo se llama? Un sistema de, de hidratación, en el cual tu personaje Tiene que conseguir agua Para conseguir agua, hay como unos Actualmente se usan en, en, en lugares áridos Son, es una estructura Que eh, Absorbe humedad hasta Que crea agua, y generalmente son, eh, Se usan telas Que caen como si fuera un embudo en diferentes contenedores Y este juego lo hace, entonces eh, Podríamos decir... O sea, la deshidratación siempre es un peligro acá Vamos a si decir falta de agua, no de deshidratación Porque ese es el peligro Ahí va Entonces Como sabemos que eh, La falta de agua es Extremadamente relevante en este juego Habría que eso Los condensadores eh, habría que poner, digamos, si va a haber de estos En el juego, cada tanto vos te los encontrabas Llenabas tu botellita y te ibas Pero la pregunta es ¿Cuánta agua hay? Entonces, acá Agua, cantidad de agua ¿eh? ¿Cuánta agua se pueden encontrar? No, no hace falta que sean litros, sino, digamos Hay eh, posibilidad de que los jugadores Encuentren agua, de que los personajes se puedan eh, Hidratar por acá, hay mucha y poca eh. Por ser una cuestión De que es el mundo inicial Podríamos decir que hay poco. Poca agua. Poca agua, poca. A media cantidad de agua disponible. Después vemos a qué se refiere poco o media cantidad. Ahora me estoy subiendo un Bien. Otra manera de conseguir agua en el juego. Eh, eran en las ciudades Como la fortaleza eh. Bien uh -huh, uh -huh, uh -huh. Lo mismo deberíamos hacer con la comida Comida Al, uh, Conforme avanzó la, la saga de películas de Mad Max, a Max le vimos comer. Comida para perro. Eh, que de hecho es un. un o sea, cualquier cosa enlatada puede funcionar. Eh, una lagartija viva. Eh, no hay muchas escenas ahí comiendo. No es un juego. No es un, un lugar donde se. Se, se, se haya, haya mucha comida. Pero. Eh, Pero deberíamos tener algún tipo de medida así del estilo. El juego eh, propone algunas medidas para hacer esto. Que son por ejemplo. Eh, una. Ellos cosechan o cultivan o crían. Eh, gusanos para comer. Así que. Eh Primero. casi murió. Región. Vamos a agrandarlo un poquito Bien Comida eh, y En todos estos juegos siempre Suele haber caníbales Hay gente que hace eso eh, Pero también Siempre tuve la sospecha De como que fueron evolucionando Para tener menos eh, Al tener menos recursos Digamos eh, La gente estaba más dura para sobrevivir Bien. Eh, perdón, me he ahí producción. Ahí está. Ahí sí. ¿Cuánta cantidad de comida pueden llegar a encontrar? Eh, de lo que sea. Eh, tal vez un perro, algo por el estilo. Vamos a decir. Media, por decir algo. Creo que además, el agua y la comida todo eso, sería interesante eh, Si estás jugando en una región, por ejemplo, y tenés Alta cantidad de comida y los jugadores se la pasan comiendo y reduciendo Porque bueno, la idea es que eventualmente se acaba todo eh... Bien. Falta de comida ¿Por qué no? Bien Ahora, eh, además de, de, de describir un poco la región, vamos a describir un poco la fortaleza. Eh, organización. Líder tomando decisiones. ¿Cómo está escribiendo, León? No. Eh, ahí Adrea, si hay posibilidades de plantar. En la última peli. Ahí muestran eh, Que si tenés suficiente, vida, o suficiente agua Podés tener vegetación eh, Entonces Volvamos a, a la organización en, No me acuerdo bien el juego Pero como vimos en, en, en las películas y en los cómics tanto se encuentra a alguien que, eh, que Toma de alguna manera las decisiones Por ejemplo En la primera Sabemos que él tiene un jefe de policía y en los, los malos los, los malos tienen el villano, que son las dos personas que están tomando decisiones por él él en un momento ignora al jefe de policía y sigue en la segunda eh, hay como un consejo son muchos hay un líder, pero les, les, les pregunta a todos y como que todos aportan su, su opinión en la tercera ya pasa algo diferente que es que se encuentra dos civilizaciones Una eh, Es una civilización de, de niños salvajes Que viven en un lugar con mucho agua Con mucha vegetación Tienen mucha comida Y están protegidos de muchas cosas eh, Creo que es la civilización que mejor vivió en, en las pelis de Mad Max Hasta que se encontró con Max <risa> Y eh, la otra civilización Es una ciudad eh, Más al estilo de eh, Las pelis que conocemos Donde es son dueños los, los más poderosos Y hay como mucha sangre, mucha violencia Pero hay, en, esta, en esta ciudad violenta está El Domo, el Thunderdome Que es un lugar, tipo un, un Una semiesfera, donde la gente Se mete, entran dos, sale uno Esa es la regla Y eh, lo interesante es que Te ponen un arnés y vos vas al tanto por ahí Cada tanto parece un arma y puedes usar el arma eh, la persona que gobierna ahí gobierna con mano dura Pero también tiene un problema Es que gran parte de las cosas de esa civilización Se deben a los chanchos que tienen Y las cosas que generan los chanchos Y los chanchos son dueños de... Eh, de los chanchos es dueño otra persona Una pareja eh, de, de un tipo grandote y un, y un viejo chiquito eh, Que son los dueños de eso Y, y tienen discusión. Entonces hay como dos, dos fuentes de poder este tipo de organizaciones y diferencias a la hora de tomar decisiones es re importante para los juegos de rol Que haya variedad, que, que cada vez que vaya a un reino sea diferente eh, O que vaya a una región Si van a todos los reinos y siempre hay un rey viejo en todos y cada uno Va a ser raro, digamos Tal vez es la historia que querés contar y uh, qué les pasa a todos los reyes que son los mismos <ríe> Es como Pokémon y el, y, eh, el oficial de policía o la, la enfermera Hay que variarlo un toque Entonces, en la fortaleza de Shit sabemos que él toma las decisiones En el juego lo muestran varias veces, él eh, les indica a su gente qué es lo que tiene que hacer y lo hace eh, No le cuestionan mucho, tampoco hay mucho para cuestionar eh, eh, Pero bueno, es, es, es útil saberlo Acá después hay que eh, desarrollar un poco cómo es la personalidad de Shit. Que algo tenemos? Eh, acá, la fortaleza situada en la región Tiene enemigos a escadros, escrotus Que <ríe> me encanta el nombre Escrotus eh, es el, uno de los hijos de eh, Immortal Show en la última peli eh, Enfermedades crónicas, fuertes dolores de cabeza Y otros problemas físicos insoportables Es extremadamente irascible, irritable y nervioso Esta es la parte que más me interesa a mí Cómo es en, en persona que, ¿Para qué vos tenés esto? Es muy común en los juegos de rol Donde hay personajes importantes Que haya una sección, generalmente para la persona que está dirigiendo Que te indica cómo jugarlo Por ejemplo, estaba leyendo el manual de Avatar Y en un momento te encontrás con Airo, por ejemplo Y te enseña cómo, cómo actuar a Airo Cómo pensar por, por, como Airo Como... Eh, Cómo él respondería a las cosas. Lo mismo con muchos otros personajes, con Toff, con Ann, con Korra, eh, Bowling y todas esas cosas. Y eh, si vos haces un juego con un setting así, donde hay personas, eh, personas muy muy conocidas o con mucho, con mucha posibilidad de que vuelvan a aparecer como NPCs, está bueno ayudar, ayudar a la persona que dirija a eh, poder repetirlo, porque tal vez Obviamente que cualquier persona que juega rol puede decir No, sabes que no? esta persona lo voy a ignorar, voy a hacer a mi persona, está todo bien Pero eh, lo importante es que vos ofrezcas Así que eh, Vamos a agarrar esto Y lo voy a poner acá Bien Ahí lo tenemos a nuestro querido líder. Bien. Supongo que salen de acá los jugadores, ¿no? Es decir, bueno, arrancan la fortaleza de JIT eh, y tienen que hacer algo. Tienen la fortaleza suficientes recursos como para decir que ellos tienen. Eh, 15 autos modificados O solo tienen 10 O tienen 3 O tienen un montón de armas pero ninguna bala O andan todos con cuchillos eh, Sería ¿Cuál es la riqueza y el poder militar Que tienen estas personas? Así que vamos a poner Riqueza Poder militar No son eh, En el juego No son los más lo más pesados de ningún, de ningún lado, simplemente están bien protegidos, eso es lo que tienen. Tienen una buena protección natural porque la fortaleza está en una montaña y se separa de un puente del resto de la tierra. Entonces, si ellos bajan el puente, la gente puede entrar, si no, no pueden entrar. Eh... Pero bueno, no tienen gran poder militar. Eh... De hecho, vos como Max podés ir ayudándolos, mejorando la fortaleza y todas esas cosas. Entonces, eh, deberíamos poner, qué sé yo, cuatro vehículos de persecución. Uy, qué mal, León, qué mal que está escribiendo. Whoa. Ahí va. Los vehículos de persecución son autitos chiquititos, eh, como el de Nux. En la peli que tiene el tipo con lanza. Eh, cuatro parece bien. Porque. Ponele que Entraron y le robaron a alguien. Eh, tienen. lanzas. Ballestas. Palos. Eh, y para de contar, ¿no? Vamos a decir. Vamos, vamos a ir hasta ahí. Eh, en cuanto a riqueza. Eh, acá podríamos... Eh, negocian con... Eh, habíamos dicho minería. ¿Qué se puede minar? Eh, metal, carbón. O sea, piedras, diamantes, esas cosas es medio irrelevante en este lugar. ¿Con qué negocian? ¿Qué, ¿Cuál es la riqueza de este lugar? Vamos a ver el mapa. Capaz que no ayuden en algo. No me ayuda nada. <ríe> eh, hierro, hierro me dice. Eh, vamos a ver, el Jackson de hierro. Alguien debe tener... Eh, o carbón, sí, carbón también. No, carbón, no cabrón. Car... Bien, León. Carbón, ahí está. Casi no me sale. Eh... Bien, ¿Hay alguien más importante en eh, importante. No sé si se falta esto, pero es una buena man un es bueno tenerlo en cuenta eh, Si hay otros NPCs importantes ahí dando vuelta en la fortaleza que los jugadores puedan hacer Ahora, ¿Qué pasa en esta situación? Acá es donde entra la mecánica Una vez que tenés el líder, es importante hacerle la hoja de personaje ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo los jugadores van a <ríe> retarlo a duelo, intentar asesinarlo, eh, atropellarlo o, o invitarlo a salir a pelear con ellos, o incluso que vos necesites que te salga a pelear Y eh, está bueno tener la baja de personaje. Últimamente estoy viendo muchos juegos que en los cuales el DM no tira dados Me parece muy bien, es una manera muy buena de agilizar las cosas porque eh, generalmente se consume mucho tiempo tirando dados. Pero por otro lado me gusta tirar dados. <risa> y, y me gusta en estos casos darle el control a los jugadores. Bueno, vos tirás tus dados. Estos son los números de JIT, Hacete cargo. Lo que salga es tu responsabilidad. Que eso está re bueno. Eh, eh, hay dados volando por ahí. Que pueden salir bien o mal. Y depende de la persona que le toque ser JIT eh, eh, en este momento. Entonces, habría que hacer la hoja de personaje de Sheet. La hoja de personaje, como vinimos acá temprano, es bien simple. Eh, vamos a copiar todo esto. Vamos a ponerlo acá. No, el PJ. Vamos a dar una reserva de dado de 6 Porque es líder de la fortaleza nivel, nivel de experiencia Avanzado Pero tampoco lo imitamos Dibujo no hay, descripción Ya la tenemos arriba Pasado eh, Vamos a decirle amotinado Diciendo que él vivía en la fortaleza con otra persona y organizó un motín para cambiar las cosas. Presente. Líder de fortaleza. Ambición. Mejorar la fortaleza. Suena a algo que tendría una persona así. Eh. Vamos a darle violencia de 8, voluntad de 6. Atano con hambre de 2 y pasión de 4. Eh, eh, suena bien. Y nunca armamos las habilidades. Después vamos a. Eh, pero acá estará listo. Ahí está, la hoja de personal. Esto generalmente viene acompañado de. Eh, alguna habilidad. Eh, o algún rasgo o característica esto es lo que veníamos hablando de las ventajas y desventajas algo que haga a este personaje único, por ejemplo si ustedes van a ver eh, en las aventuras de D&D generalmente cuando presentan un NPC, le dan algo más diferente, a menos que sea súper básico en un NPC que es solo una hoja de personaje de un monstruo no pasa nada, pero los que son importantes tienen algo diferente eh, no, no hace falta ir a los más poderosos con acciones o resistencia legendarias Pero se encuentra que tiene, qué sé yo, un abanico que tira hechizo ese de viento, por ejemplo. Que no lo tiene nadie más, solo tiene. Eh, o tiene eh, un cantrip porque es de las hadas, por ejemplo. Así que a estos habría que agregarle algo más. Por ejemplo, Shit sabemos que tiene su ballesta y si sí, tiene muchos virotes y debe ser bueno con la ballesta. Y además tiene un cuchillo, me acuerdo. A ver si está mejor acá, si sí, tiene cuchillo eh, Y suena que es alguien que sabe lo que es eh, Recibir daño Así que tal vez tenga un poco más de resistencia Así que vamos a anotar acá Bien, entre paréntesis Algo único De shit Tiene que haber Para distinguirlo de, de los demás Y es tal vez lo que lo hace eh, Identificarse como un líder en, en, en estos casos Nos vamos a encontrar muchas organizaciones más tribales Que bueno, tal vez vos sos el líder porque sos la persona más fuerte O tal vez sos el líder porque sos la persona más vieja eh, un distintivo así Puede ser o, o vos sos la persona que manda porque Mataste al anterior y cosas por el estilo eh, Bien Ahora ¿Esto es lo único que necesitamos? No, para nada Tenemos cuatro vehículos a los autos hay que armarle un eh, sistema entero para poder usarlos. Y eso va a requerir una hoja de personaje que, que eh, la vamos a hacer probablemente la próxima sesión de cuando juego rol o la otra. Eh, pero lo que sí habría que hacer es algo con la fortaleza: puntos débiles, vigilancia. Eh, ¿qué, ¿Qué ofrece estar ahí adentro? Es solo protección contra la gente que está afuera O se puede dormir bien, se puede comer bien adentro eh, Tenés protección contra el frío tenés protección contra la lluvia O la tormenta de arena Todas esas cosas hay que anotarlas Entonces vamos a anotar fortaleza Fortaleza Pero lo vamos a anotar bien Ahí está Ahora, si me esperan un segundito Voy a hacer una pequeña pausa Voy a buscar agüita que me quede sin Y ya vuelvo Gracias Acá vamos a hablar de eh, de la fortaleza en particular de pero también es vamos a sentar las bases, entre comillas, de cómo vamos a describir los edificios o los lugares eh, construidos, porque no solo son edificios, algunas son cosas medio al azar, eh, para el resto del libro. ¿Cuáles son los puntos importantes? Por ejemplo, eh, vamos a poner... Pero esta vamos a hacer una listita. Defensa principal. Eh, guardias. O gente defendiendo. Eh, armas. Eh, estáticas. A esto me refiero tipo lanzallamas montados en una torre y cosas por el estilo. Eh, eh. Defensas contra el clima, servicios que se ofrecen, entro, eh. crimen, eh. re castigo, sabemos que es un mundo severo, eh. qué más, qué más, qué más. Debilidades Pero vamos vamos a ir de a poco Bien Como ya dijimos La defensa principal De la fortaleza De este muchacho Es que Tiene como un Uy cómo sería la palabra traducida No me sale A ver En inglés Claro, un foso Como vendría ser el foso de un castillo eh, Pero no hay agua <ríe> eh, Tiene un foso Tiene un foso Con un puente Punto, único acceso Acceso con un puente, no un puente, ah, uno que es eso, esto es una gran gran defensa principal, como ya dijimos. Guardias. Dos en el puente. Armas estáticas. No recuerdo si tiene o no tiene. Eh, pero vamos a tirarle un lanzarpones. Como para Yo imagino que viene un auto de los malos Está ahí en el puente Y Ellos suben el puente Le tiran un arponazo como para dejarlo enganchado Y si el auto no se va después se lo pueden Se lo pueden robar como si tuvieran pescado Defensas contra el clima Acá ya entra un toque en lo que se ofrece eh, Y es tipo la infraestructura de adentro Hay habitaciones Hay techo, hay subterráneos Cosas por el estilo eh, justo la fortaleza no tiene tanto eso. Eh, poco, poca defensa contra la lluvia. Nada contra tormenta de arena. Por decir algo. Servicios. ¿Dónde estoy? Acá está. Bueno, tienen eh, gusanos para comer Los condensadores de agua que dijimos Y esta es otra Combustible El combustible es uno de los recursos más valiosos acá Combustible, armas y balas Son cosas eh, que valen la pena tener siempre Entonces, por ejemplo, si, si vos vas a hacer una misión como para él y le caes bien eh, Dices, ¿sabes qué? Te voy a... De ahora en más, podés cargar tu tanque de nafta acá O eh, cada vez que vengas eh, Podés esconder algo acá Está bien, exacto eh. Hay como un depósito, vamos a decirle. Depósito. Por ejemplo. Crimen nulo. O casi nada. Castigo, exilio. Exilio, no vamos a decir muerte porque es aburrido. Vamos a decir exilio. Lo sacan de la fortaleza y suerte que te vaya bien. Eh, debilidades. Las debilidades del edificio son... Eh, Cómo se puede acceder o, o cómo se puede eh, eh, destruir esa es la palabra que no me salía eh, saber cuánta gente puede entrar al mismo tiempo me parece importante lo mismo que hay posibilidad de guardar comida por si quieren romper el puente o sitiar la fortaleza bien eso es tan bueno eh, El, la entrada del puente es como para un auto Así que entrarán, no sé Cuatro personas a la vez Todos así, apretaditos O más Debilidades Y esto es lo que decís vos ¿Cuánta posibilidad tienen de guardar comida? Eh, pocos recursos eh, No pueden Mantener Un asedio prolongado de hecho, esto puede ser la razón por la cual Shit quiere mejorar la fortaleza. Porque si él hace que, supongamos, si él consigue que consigan agua, consigan mucha comida, mucho combustible o más armas, tal vez le quita esta debilidad a la fortaleza. Tal vez hace que la debilidad sea otra y esta ya no sea un problema. Eh, eso está bueno. Y después, bueno, no sé si se le ocurre algún otro... Eh, Por ejemplo, hay muchos juegos que tienen el romper objetos. Que el romper muralla no es muy diferente. Vamos a acomodar esto un poquito más. Ahí está. Ahí está más. Romper objetos. Si vos tenés un lanzarpones, ¿no? Eh, ¿Por qué no tendrías la posibilidad de desarmar la muralla? Porque probablemente la muralla... Eh, ¿Qué está acá? Tengo que ajustar una sola cosita ahí va. Perfecto pues probablemente la muralla esté hecha de alambrados O pedazos de metal o chapa que están ahí eh, Unidos o con alambre No va, no es una muralla De adoquines Con cemento y hormigón armado No, para nada, no, no existe eso eh, las murallas de las que estamos hablando acá son eh, pedazos de tipo capos de un autos en un alambrado a ¿eh? eso Y eh, se podría armar un sistema de destrucción de esta cosa porque suelen romperse ¿no? eh, Son la dura y cosas de este estilo, claro, exacto Pero no va a ser el día de hoy, hoy estamos hablando del setting Bien, esa es la fortaleza, vamos a dejarlo ahí Eh... Ah, el el vos estás diciendo acá ¿con qué está construida? Eh, me está chatarra. Eh, ruinas de un edificio antiguo. Vamos a dejarlo ahí. Bien tenemos Entonces un poco de la región Un poco de líder Y un poco de la fortaleza De la región de hecho tenemos Muy muy poco lo, Tenemos un vistazo general Y ahora vamos a las partes específicas Como ven Vamos Uy, ¿qué hice? Ahí, eh, se fue Como ven en el mapa Hay otras cositas para hacer acá Hay otros Puntos de interés Y eso es lo que vamos a ver ahora Puntos de interés Por ejemplo Si nos vamos acá Acá están Miren todos los puntos que hay de interés acá. Cada cosito azul es algo para hacer Cada rombito es otra cosa Cada algo es algo Acá no hay mucho ¿No? Eh, pero Tenemos cerca otras cositas Y esta es la que les quería mostrar Este es un depósito de nafta Imagino que en algún momento habrá sido Una estación de servicio o algo así eh, Pero eh, Es lo que vamos a poner ahora Volvemos a la región Lugares de interés ¿Qué, qué hay acá? ¿Por qué, es ¿Por qué está divertido venir? ¿Por qué la gente, la gente se Prefiere este lugar a los demás? Eh, generalmente en estas cosas En, en otros manuales aparecen como eh, eh, La región D tiene el pueblito De tal cosa que De comerse con pescado Porque tiene un río muy lleno de salmón Por ejemplo eh. Y acá hay que inventar. En realidad, esta parte no se trata tanto de inventar lugares de interés, sino más enganches de aventura. Eh, por ejemplo, qué sé yo, al sur hay una cueva que eh, tiene un cementerio de motoqueros, por ejemplo, por decir algo. Y ahí se puede encontrar una moto. O eh, eh, hay una mina escondida en algún lugar del norte de la región. En la cual un montón de, de personas se escondieron y se llevaron todo el combustible de su fábrica, por decirlo algo. De eso se trata eh, esta parte de crear lugarcitos. No es tanto crear el lugar, es más que nada eh, eh, crear cosas de, como dije, enganches de aventura. Restos de un avión abandonado, claro. Vamos a poner... Al, al norte, norte, restos de un avión abandonado, restos de un abandonado. algo va a ver ahí y, y acá generalmente eh, se puede tipo eh, ¿cómo sería decorar un poco, es decir, los restos eh, al norte Se conoce que hay eh, eh, Algunas de las palabras de Mad Max Por ejemplo El ave de hierro Que tiene eh, Que tiene por ejemplo eh, Excelente material para construcción O mejorar la, la fortaleza La muralla eh, Pero está hundido en la arena Y eso está eh, En terreno peligroso entonces, acá vos Como de decir, bueno, está esto Tal vez puede ser una misión de shit Ir hasta el avión y traer eh, Recursos de ahí Por ejemplo Con muchos recursos En terreno No, en, vamos a poner en límite Límite con terreno Enemigo, así que le da un poco de suspenso eh, Vamos a elegir 4 nomás Al sur vamos a poner Pozo petrolero Pozo petrolero eh, Pozo petrolero eh, Controlado por Eh... Vamos a poner pozo petrolero seco. parece que sea interesante, eh, lo usan de base un grupo de matones que quiere el control de la fortaleza. Por Acá tenemos los primeros enemigos. Tres, ¿qué más tenemos? Mina de plomo. Ahí va, oeste. Mina de plomo. Y acá podemos relacionarlo un poco con que ya tenemos. Antiguamente pertenecía a la fortaleza, pero fue tomada por piratas. Y una más al este. Eh, a ver qué más hay. Podemos poner... Eh, acá vamos con aliados, pues ya tenemos bastante enemigos. Eh, tiene que ser algún lugar importante. Eh, ahí está. Barco militar. Eh... Considerado terreno Neutral para comercial, Bien custodiado Pero es un lugar peligroso Bien, ahí tenemos Estas cosas, como, como ven Tenemos cuatro lugares alrededor de la fortaleza Que suenan interesantes para recorrer Como los jugadores Y eh, estos son los únicos No, se pueden hacer un montón Obviamente se pueden hacer todos los que quieran. También se pueden hacer otros pequeños puelitos eh, Es muy común que vean, por ejemplo eh, En el manual de, de Ravnica tenés los barrios y qué pasa en cada barrio Quién manda, cómo vive la gente ahí, todo eso se puede aplicar en cada, en cada uno de estos Por ejemplo, los piratas estos quiénes son, con qué vehículos se mueven Qué armas tienen, por qué tomaron la fortaleza, por qué tomaron esa mina de plomo eh, eh, Quiénes son los del pozo petrolero seco Son gente que sobrevivió al motín O, o gente exiliada Todo eso se puede agregar Y eh, se debería agregar Es cuestión de, de siempre eh, Poner un poquito Pero no, no, no mucho como para eh, Para quitarle Para que sea todo tan estructurado ¿no? Como que una persona que Va a dirigir este juego y va a la región de JIT y se encuentra con todo esto. Dice, ah, acá puedo inventar a historias. Acá puedo hacer cosas así. Eh, porque una de las cosas interesantes para hacer, que vi en muchos manuales, de hecho, últimamente, es, eh, además de esto, es aventuras posibles en la fortaleza de JIT. qué no sé yo. Eh, cu eh, custodiar no, es escoltar a un... A un convoy mercante hacia el barco militar, por ejemplo Y ahí tenés que estar de tipo una, eh, con tu autito o vas Asegurándose de que el que convoy llegue hasta el barco militar Porque eh, tal vez el barco está bien custodiado Pero toda la parte entre el barco y la fortaleza es un caos eh, O por ejemplo, recuperar la mina de plomo eh, O eh, ir a escautear la mina de plomo a ver qué pasó O qué sé yo... Eh, Ir a escabellar ahí, ¿no? De desarmar un poco el avión y volver antes de que te vean y cosas por el estilo. Eh, que es algo que vamos a escribir ahora. Misiones posibles en la fortaleza de Sheet. Estos vamos a poner rápido. Son enganches de aventuras. relacionados con la región eh, vamos 1 escoltar a un convoy como se escribe convoy? convoy mercante así no se escribe convoy convoy corto qué que palabra que no uses nunca eh, espiar eh, a los del pozo a ver qué tienen recuperar la eh, mina de oro mina de plomo y así se puede seguir eh, qué sé yo conseguir más autos para la fortaleza eh, buscar algún eh, fue la palabra esto como era eh, Algún amotinado Sí, sí, algún amotinado Dentro de la fortaleza eh, Y así así se puede agregar No, no hace falta que sean muchas con, con tirar un par de ideas para la persona que va, que va a dirigir esto Es suficiente eh, Y ahí más o menos se, se encierra un poco Lo que es eh, crear una región No hay mucho más eh, Debido a que no hay muchas mecánicas Para aplicar, todo lo que va a pasar después Es que eh, agarrás y decís Bueno, vamos para allá, para cualquier persona que, que dirigió eh, Por ejemplo Pandelver. Eh, bueno, es más o menos eso, es más o menos Escribir eh, como Spandalin como, como se le acercan a, a, a Darles una misión eso de, eh, Y a eso quería llegar Muchos otros manuales tienen una misión principal, por ejemplo, que yo, la tumba de aniquilación que tenés que hacer todos los nueve dioses y qué sé yo. Acá hay que decidir si nosotros queremos que pase eso con este juego. ¿Es necesario pensarlo ahora? No, para nada. Para mí es mejor tener armado más o menos un mapa grande. No hace falta que sea esta monstruosidad. Eh, en absoluto. Pero qué sé yo, tener la región de Jit y tal vez tener alguna más alrededor, como para saber qué hay y. y Tener un par de cosas como para moverse, es suficiente um, y, ahí, y una vez que tenés eso, una vez que tenés todo armado Ahí podés decir, bueno vamos a hacer una misión Una misión principal Y eso lo vamos a hacer en alguno de los streams Que es preparar misiones Para eh, que lo juegue cualquier persona Que es re difícil escribir, <risa> realmente eh, A mí siempre me complicó eh, Escribir eh, aventuras Me sale escribir para mí Pero es algo que Lordi, Con Lordi charlábamos Porque él estuvo en el tema de la creación de, de Manuel de Vampiro Que es muy raro Y muy diferente escribir una aventura para cualquier persona Que cualquier persona la pueda leer Y entender y hacer lo que quiera que Escribir, preparar una sesión para jugar vos y tu grupo Que tiene sentido Que ya vamos ya Bien ¿Qué le faltaría a esto? Un mapita, ¿no? Como... Eh, esto Esto acá, tipo una fotito Y eh, pegado al lado Y tal vez con los puntos de interés No sé qué son las estrellas rojas, pero bueno, están ahí eh, Está la fortaleza Y que otro, el avión tal vez Es este de acá, acá abajo está el pozo petrolero Eso está bueno tenerlo. Y eh, algo importante Es que eh, Se podría hacer A lo largo del tiempo esto lo vemos No sé si lo hemos charlado, pero por ejemplo... Eh, es algo que hace, por ejemplo, el manual de Avatar Que vos podés jugar en diferentes épocas históricas Podés jugar en la época de Kyoshi La de Roku La de Sosin eh, Cuando Ang está... Cuando vuelve Ang Cuando está Corra Eso es mucho más difícil de hacer Muy difícil de hacer Y no va a pasar acá eh, Pero sí podés poner gente... Eh, que esté interesada en la fortaleza Mencionar personas de otros lugares Que tengan intereses en la fortaleza que, eh, O incluso como la gente que vive acá Vea las otras regiones alrededor Es muy común En En juegos tipo Vampiro O incluso en En el manual de Ravnica Incluso eh, Encontrarte a un clan O a algún grupo en particular Y que te diga cómo como él como este grupo ven generalmente a los demás Como que sé yo, los vampiros toreadores ven a el resto Incluso a las organizaciones Eso está bueno para hacer Pero por ahora no sabemos mucho más No sabemos qué más hay acá Qué nos ofrece esto Así que eh, podemos dejarlo ahí eh, Tenemos una buena fortaleza Tenemos a Sheet Tenemos eh, algunas cositas para hacer y eh, incluso eh, lugares de interés que, que podemos hacer para que los poderes tengan sus primeros encuentros con el juego. Creo que avanzamos bastante bien. Espero que. Eh, <risa> espero que sirva todo esto, realmente. en eh, La próxima sesión me gustaría. Eh, ya no nos queda mucho tiempo, voy a, así que voy a aprovechar. La próxima sesión me gustaría. Eh, Volver un poco a los sistemas, y a las mecánicas, y, y, y charlar de lo que ya teníamos Como para reconstruir un, eh, reconstruir un poco lo que tenemos Porque para cualquier persona que, eh, que pase por un proceso artístico eh, Es muy común que cuando vos haces algo, tenés que rehacerlo y rehacerlo un par de veces Hasta que finalmente te queda la versión que a vos te guste hay un dicho que dicen: escribir es reescribir Una vez que escribís algo, generalmente te lo tenés que reescribir un par de veces hasta que te quedas conforme con eso Y esto no es diferente, estamos escribiendo un juego de re. Entonces me gustaría volver acá y ajustar un poco de todas las cosas que hay Así eventualmente podemos a, llegar a los sistemas copados como combate o combate vehicular Y tenemos las cosas de los autos Lo que sí quiero adelantar un poco con los autos es que cuando hicimos el... tal vez ya lo dije, pero cuando hicimos los videos de Tulu Tech No sé si los vieron, pero Tulu Tech es la llamada de Tulu, pero con mecas eh, Hay un sistema de, de vehículos que con los mecas que me gustó muchísimo Y tal vez podemos eh, aprender ahí un par de cosas interesantes como para usar Pero bueno eh, Así que sí, la próxima sesión vamos a ir de nuevo a las mecánicas Vamos a charlar un poco de las que tenemos y vamos a meternos en las que nos falta como para tener armado algo bien eh, Usando nuestra hoja de personaje y escribir tal las habilidades Así que voy a aprovechar acá, muchas muchas gracias por acompañarnos hasta acá Realmente espero que esto les haya gustado y les sirva eh, Este es el stream más difícil creo que tenemos para hacer ahora eh, Pero está buenísimo Así que, lo voy a dejar con el outro, seguro vamos a encontrar a alguien para hacer el raid Así ustedes siguen viendo a gente jugando raid no quiero irme sin eh, decir los últimos anuncios antes del cierre, que tenemos un par. Sí. Recuerden que el viernes sigue el Happy Hour de One Shot, con críticas e invitados que vamos a revelar pronto. La semana que viene tenemos martes de Expedición de Helada, sesión 3. La sesión 2 estuvo buenísima, eh, ya está para ver en el canal, espero que les guste. Y nos vemos mañana en Anure, que está pasando de todo también. Muchas gracias por acompañarme Chao.